Hola a todos chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, soy Robin 10 Y el día de hoy les traigo un video Que bueno, ya lo habéis hecho antes, con anterioridad Aquí podrán encontrar eh... Bueno, en realidad no, aquí Van a poder encontrar las dos versiones que he hecho de esto Y de qué se trata esto, pues sencillo La caja de Ben 10 Como ustedes saben, eh, yo traigo las reviews de las figuras Que bueno, las pueden ver aquí eh, constantemente Y trato de tener esto muy actualizado Y traer eh, las figuras Que van saliendo a medida que salen Aunque lastimosamente parece que ya no van a seguir más el caso es que aquí les traigo eh, cajitas con eh, figuras, acá tengo otra, con figuras. Así que eh, les voy a mostrar cuáles son las figuras que tengo aquí y nada, eh, posteriormente habrá una review en el canal de esto. Bien, perdón con la primera caja. En esta primera caja podemos encontrar eh, dos que me faltaban, eh, Jetpack Ben. Y eh, Omni Glitch Heroes, eh, Diamante Enormesaurio. Perfecto. Estas eh, bueno, van a ser las que van a venir después de Event. Así que apoyen este video para, para que traigan la eh, review de Event. Y en la otra caja, que esta es más grande, les traigo algo que uf, espero hace muchísimo tiempo. Omni Naut o Space Armor Fuego. Y Space Armor Ben. Estas dos figuras son las de la película y son las últimas, entre comillas, que salieron eh, de algo nuevo. Así que estas también eh, las traeré después de que suba esas. Así que si este vídeo es muy, pero muy, pero muy apoyado, las traeré. Y quién sabe si podríamos hacer un sorteo de algo así. Bueno, eso ya lo veremos después. Este ha sido el video de la caja de Ben 10 Space Armor, seguramente así le ponga. Con eh, estas cuatro nuevas adquisiciones de figuras es un vídeo corto lo sé estamos claro pero es para mostrarles un poco las reviews que se vienen al canal uy, que se me caen y bueno estas han sido eh, las cuatro figuras que voy a traer próximamente ya saben mientras más likes hay en este vídeo antes se subirán y ya saben el link de reproducción aquí lista de reproducción de las figuras de playmates que por cierto cambié todas las miniaturas a unas mucho más bonitas y llamativas así que espero les guste nos vemos la próxima vez en un nuevo vídeo adiós